los astilleros que en unos años cuando nosotros terminamos nuestras carreras no tardábamos un día en poder colocarnos incluso teníamos eh, oferta tres o cuatro ofertas al mismo día o en la misma semana ¿te acuerdas? Pues sí la y... verdad es que sí que el tiempo ha cambiado en ese sentido una barbaridad yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar que yo empecé a trabajar el año 1971 la factoría de Cádiz en esos años pues llegaba a tener entre personal propio y de contrata fácilmente seis personas ...las últimas cuando se hizo la última reestructuración del centro de reparaciones pues se quedó en unos 600 y ahora dicen que, que hay bastantes menos a pesar de que tenemos esta nueva oportunidad de la reparación de los de los barcos de crucero como el que tenemos ahora mismo en el dique 4 todos los barcos que vienen todos los transatlánticos esto trae gente de afuera todo lo que el suelo, alfombra, la todo eso viene de por fuera. Aquí nosotros los hierros y los, y los gordos, la virguería, claro, también vienen por ahí. Hay una empresita italiana que están haciendo el bloque y nosotros le hemos hecho el bloque a una empresa finlandesa. Que al tener a la ciudad en un alto porcentaje de paro eh, es complicado ya acceder a, a esos trabajos puesto las empresas, las que aún se siguen manteniendo tienen a una cantidad de personas ...en unas situaciones muy drásticas en paro... ...y claro, eh, antes de meter a un joven como yo en mi caso... ...que está un poco desvinculado ahora mismo de la carga de empleo... ...porque recuerdo que cuando salí despedido del astillero... ...porque ya la cosa bajó un poco en 2012... ...tuve que tirar para adelante... ...hay que ser optimista... Eh, ...tuve que tirar para adelante y monté una empresa... ...con un compañero en el muelle de Cádiz... Eh, ...que también por motivos de la crisis... ...a los dos años tuvimos que cerrarla... ...porque nos cortaron el grifo... ...es que había la chirigota aquella... ...no sé si tú te acuerdas... ...yo no la puedo entonar sí, porque tengo un oído infame... Sí. ...pero decía... ...en la fábrica cerveza van a poner corte inglés... <risa> sí, sí, ...en sí. la fábrica tabaco van a poner corte inglés... ...o sea sí, que en sí. todas las fábricas que hubiera en Cádiz... ...esas ya desgraciadamente perdidas por completo... ...pues resulta que la única solución era poner una gran superficie. Yo tengo 23 años, pero yo lo que quiero tener es un trabajo estable... Claro. ...a mí lo que no me gusta es trabajar dos meses... ...y que luego, es que yo así no puedo aspirar a nada... ...porque si yo me quiero comprar un coche... ...yo no puedo comprarme un coche porque yo no sé... ...el tiempo que voy a tener un sueldo, por ejemplo... ...o no me puedo ir de mi casa porque a lo mejor a los dos meses... ...voy a tener que volver. Que el desempleo aparte genera una pérdida de valores sociales... ...inviables e irrecuperables en esta generación... ...evidentemente, cuando una, una familia está eh, carente de recursos... esa familia, pues ya habrá un fracaso escolar en la familia... ...habrá, habrá un caso de desnutrición infantil... Eh, ...comenzarán los indicios de marginación y finalmente la pobreza. Si los chavales no ven una salida pronta o rápida... ...como nosotros teníamos a esos conocimientos... ...pues pierden el interés por la formación... ...es la pescadilla que se muerde la cola ¿no?... ...y si pierden el interés... ...resulta que la zona está perdiendo... ...ese nivel eh, tecnológico... ...de aprendizaje en cuanto a la juventud... ...y ese conocimiento que necesita... ...para seguir adaptándose... ...a, a la nueva eh, línea de competencias... ...que está demandando el mercado. No, la verdad es que ahora mismo no se puede porque... Mmm, ...el poco dinero que gano... Mmm, ...tengo que ayudar a mi casa también... ...entonces, al, al ayudar en mi casa, es muy poco tiempo el que me contratan... ...pues, si es poco tiempo el que me contratan y ayudo en mi casa... ...de dónde saco el dinero para poder independizar. Desde la avenida de Huelva hacia la, hacia la derecha, todo era ya terreno de astillero... ...desde allí, desde detrás del corte inglés, hasta llegar al mar... ...o sea que se puede ver la amplitud enorme de los terrenos... ...que estuvieron dedicados a la actividad productiva e industrial... ...y que ahora pues ya no lo están... Esto pues, supone estar cambiando pues, 6.000 puestos de trabajo que generaban 6.000 compradores, 6.000 consumidores de bares, 6.000 consumidores de restaurantes, por un número de personas, probablemente mucho más pequeño que además, encima, necesitan de otras personas con poder adquisitivo para que su negocio pueda funcionar bien. Aunque ya me vaya afuera, algún día tengo que volver, ¿no? Y como esto sigue igual. ¿Y por qué tienes que volver? Porque a mí me gusta estar aquí. Vale. Bueno, esa un buen... o sea, es una buena en mi, en donde ¿Dónde nací? Yo quiero estar en Cádiz, y tener mi trabajo en mi casa. Con tu no, gente, con tus claro, amigos. Yo no tengo por qué irme fuera a buscar un trabajo. Ya ves, que lo veo bien, porque aprende y. Y sí, Pero... que le ve lo positivo. Por claro, por supuesto. Pero yo quiero estar aquí con mi familia y tener mi trabajo, mi sitio. El mensaje que me lanzo todas las mañanas cuando pongo el pie en el suelo, ¿no? El de que no me puedo rendir. No puedo perder la ilusión y lo último que puedo hacer es resignarme a vivir como estoy viviendo. Eh, tenemos que reivindicar, tenemos que salir a la calle y tenemos que pedir un futuro digno ya no solamente para nosotros, sino para lo que viene. Como no se soluciona es quedándote en casa y esperando a que alguien venga a solucionártelo. Ya está demostrado de que esos alguien no nos lo van a solucionar, al revés, lo van a empeorar. Por lo tanto yo le pediría a la gente que aparte de tener ilusión y de poner esperanza, mucho ánimo y mucha confianza también en lo que hacen, se despierten.